gobierno, esta escuela, la escuela San Martín de Porres, que está a medio terminar la construcción de esta escuela. Vamos a ver este post, señor director. ese centro tiene ya como por medio de nueve años esperando. Aquí estamos ya eh, indignados porque los niños de aquí tienen que irse lejos a estudiar. Y entonces queremos que la autoridad de San Francisco de Macorís tome cambio del asunto con esta escuela, que nos está haciendo mucha falta en los días que abajo. Y no, no han hecho ningún exigir, no han hecho nada para terminar la escuela, lo que falta es caballar, porque tiene su ventana en su puerta. No sé qué es lo que les falta, caballar y queremos que la termine porque los niños de aquí desde de los Rieles están muy necesitados por la escuela ¿entiendes? y hasta yo mismo porque yo mismo no quiero mi trabajo de ahí mismo también yo le exijo a las autoridades que yo quiero un trabajo de ahí también porque yo tengo mi familia y necesito un trabajo, yo no estoy empleado por ningún trabajo ¿entiendes? solamente que con char. yo necesito que la terminen para así también poder nosotros aquí en el barrio tomar nuestro trabajo para poder trabajar ahí mismo queremos que tomen carta del asunto porque no queremos ser huelga no, queremos estamos hablando pacíficamente, porque si no, verdaderamente, vamos a tener que tirar a la calle para solucionar este escuela que no hace mucha falta. Nuestro hermano Julián Ulerio realizó para el periódico El Jaya este trabajo de mercado municipal o apestoso foco de contaminación. Un trabajo extenso que usted debe de leer en el periódico El Haya sobre la situación de este mercado municipal nuestro, donde han pasado dos, dos eh, por lo menos estas dos gestiones que son del PDM en el cual se ha hecho poco, sobre todo en estas dos gestiones. Por ahí pasó también Félix Rodríguez, Josefina Camilo, muchísima gente que ha visto pasar este mercado municipal en estas condiciones que lo que da es pena y no hemos visto que se haya hecho nada absolutamente, ni siquiera, ni siquiera este mercado tiene lo más mínimo que es la limpieza que debe de tener cualquier área de la ciudad, no el mercado municipal, cualquier área necesita de limpieza constante, precisa antes veíamos al alcalde, por ejemplo eh, Alex Díaz que llevaban los bomberos para limpiar ciertas áreas, que son paños con pastas realmente pero que tienen que hacerse mientras tanto se hacen las transformaciones que hay que hacer. La limpieza diaria. Es importantísimo que se estén haciendo trabajos como esto. Vamos a ver este, este video que nuestro equipo de producción nos trajo hace unos días. De la situación que se vive en el mercado a diario. y me ahora es que el la basura. Mire, el pa acá para abajo de la mesa de nosotros. Ahí sí si la El pa allá, para allá. Vaya mesa. Ahí tiene meses y mesa que no del mercado al alcalde que usted tiene que decirle eso es lo que queremos que pase por aquí para que hable con nosotros para que no oigan dice que estamos como el chico que vea otro que por la calle y no pasa, yo el dueño de esa mesa ahora la mesa como está vacía que está porque todo el mundo por la calle pero hay que no oiga dice que es lo que está del ayuntamiento Pero hay muchas cosas del ayuntamiento que hay que planificarlas. hay que hacer levantamiento hay que hacer planificación para que ordenemos y pongamos a funcionar la ciudad aquí lo que es un desorden mucha gente es un sitio no tiene y entonces si ella viene a pagar 500 pesos por, por el impuesto del ayuntamiento porque yo lo organice que lo mire no eso. el en el único país que yo soy que lo mire el se come jamás entonces Siquio, te felicitamos, tú estás trabajando bien. Ojalá te los recursos que tú pides. Esta es una situación de tres días. Está el ayuntamiento que realice el trabajo que debe de hacer, que si los compañeros están pidiendo que lo nombre... a nombrarlo ahí, en esas brigadas. Para limpiar el mercado. La otra es la de los vendedores del mercado que tiran la basura ahí, no tienen zafacones ninguno, y tiran la basura en el suelo. Con honrosas excepciones, esa es lo que se vive a diario ahí en el mercado. El que el que vende esté tirando basura ahí en el en el piso y el tercero es la educación también de los que usamos el mercado y también tiramos la basura